Hola, saludo especial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Titulares de hoy. Atención, se ha, se ha conocido de nuevos bombardeos masivos por parte de la Federación a Kiev y otras ciudades en Ucrania. Hay nuevo reporte del Ministerio de la Defensa de Rusia que hablan de daños a la infraestructura eléctrica y e infraestructura militar, así lo está reportando el Ministerio de la Defensa. Cruce de señalamientos en el G-20, todos contra Rusia, ministro Larrope se defiende. Tanto Estados Unidos como todos sus aliados durante las discusiones de hoy se pronunciaron de forma bastante agresiva, acusando a Rusia de, como dicen ellos, una agresión no provocada contra Ucrania. Pero mientras más hablan de una agresión no provocada, más convencidos están todos de que la agresión fue provocada por ellos presidente de Ucrania pone condiciones para que haya mesa de negociaciones con la Federación Rusa. No vamos a dar a Rusia la oportunidad de tomar un respiro, reconstruir sus fuerzas y lanzar una nueva ola de terror y desestabilización mundial. Estoy seguro de que necesitamos y podríamos acabar esta destructiva guerra de Rusia inmediatamente. Se da a conocer la baja de un militar de alto rango del Reino Unido en combate con los rusos en Bakhmut Quiebra de FTX enreda a más de uno del norte Te sorprenderás de toda la historia y cerramos la información hablando acerca de la resolución que fue emitida por la ONU con 94 votos a favor que obligan a Rusia a tener que pagar los daños causados en Ucrania y que refuta el embajador ruso en la Organización de las Naciones Unidas. Toda la información en breve aquí en este nuevo video informativo. Noticias del Mundo. Atención, hago esta intervención aquí en Noticias de Última Hora porque hay información que de momento pues me toca darla a conocer a todos ustedes de esta forma y es que se está dando a conocer a través de medios occidentales y a través de medios eslavos caída de misiles específicamente en un país de la OTAN y estamos hablando que el país es Polonia sucedió este martes 15 de noviembre, según las informaciones que están entregando los medios eslavos. Se habla de por lo menos dos misiles que han caído en la localidad de Presodov, cerca de la frontera con Ucrania. Según los reportes, mucha atención, dejó dos personas sin vida. Las autoridades, hace pocas horas, están tratando de llegar al lugar. Entre tanto, desde el Ministerio de la Defensa han asegurado y han negado cualquier tipo de ataque a territorio polaco es lo que está asegurando el ministerio de la defensa de Rusia que ha asegurado que los proyectiles no tienen nada que ver con las armas rusas en las últimas horas embajadores de la OTAN están eh, hablando están reuniéndose de emergencia para examinar toda la situación se sabe que han mantenido diálogos entre Zelensky eh, también se ha confirmado se sabe que han mantenido diálogos entre Zelensky, eh, también se ha confirmado eh, la reunión con el asesor presidencial polaco, estamos hablando de Jakub Kumoch se habla también en las últimas horas de una reunión del alto representante de la Unión Europea Josep Borrell, que se puso en contacto con las cancillerías del bloque para recopilar información sobre la situación, Andrés Duda está en conversaciones con su homólogo estadounidense Joe Biden. Se sabe que la Casa Blanca está absteniéndose de confirmar informes procedentes de Polonia y está trabajando con el gobierno polaco para recabar más información, comentó en las últimas horas un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, citada por la agencia Reuters. También tenemos que Andrzej Duda, esto lo discutió el artículo 4 de la OTAN con el secretario general de la Alianza, estamos hablando de Jane Stoltenberg y esta disposición, como ustedes saben, establece que las partes se consultarán a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, están analizando la independencia política o la seguridad de alguna de ellas que se vea amenazada. Repetimos con los domicilios que cayeron en Polonia. El secretario de la OTAN, James Stoltenberg, habló recientemente con el presidente polaco Andrés Duda. Que están diciendo algunos medios militares. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha contactado con el gobierno polaco en las últimas horas expresando la intención de hablar de la situación en el G20 que se desarrolla en la eh, en Indonesia, allí en Bali por su parte el ministro de exteriores polaco ofrecerá una rueda de prensa en los próximos minutos y estaremos muy pendiente de esta situación, en las últimas horas se ha pronunciado Rusia como lo decimos, niega que haya enviado misiles a objetivos cerca de la frontera ucraniana polaca y pues en las imágenes pueden verse en, por diferentes partes en la red en donde eh, publican lo que son los restos y lo que pues fue el efecto de estos lanzamientos en eh, territorio polaco en el lugar de los hechos y según Rusia pues no tiene nada que ver las municiones con las rusas es lo que están diciendo desde el Kremlin el Ministerio de la Defensa ha declarado que los reportes sobre la caída de los misiles rusos presuntos en territorio polaco lo tildan como una provocación deliberada con el fin de una escalada de la situación. Según han dicho las declaraciones de los medios polacos y funcionarios sobre la caída de los misiles cerca de la localidad de Prestodow, son una provocación deliberada con el fin de que el conflicto escale. El ministerio en las últimas horas de, defen el ministerio, en las últimas horas de defensa hizo hincapié en que las Fuerzas Armadas del país no tuvieron la orden de realizar ningún ataque contra objetivos de la frontera estatal ucraniano-polaca, ningunos ataques contra objetivos cerca de la frontera de este país. Mientras tanto, los restos de los proyectiles encontrados cerca de la zona es cuestión y no tienen relación en alguna manera con el armamento ruso, ha subrayado en las últimas horas el Ministerio de la Defensa. El primer ministro de Polonia, muchísima atención, Mateusz Morawiecki, convocó, al Comité de Seguridad Nacional luego de que se informara sobre la caída de los misiles en suelo polaco cerca de la frontera ucraniana, según medio locales los proyectiles fueron detectados en la provincia de Lublin a pocos kilómetros de la línea fronteriza de acuerdo con los reportes hay dos personas que han perdido la vida las autoridades están pidiendo a los medios de comunicación evitar publicar informaciones que no sean verificadas lo cierto amigo escuchen el Pentágono en las últimas horas subrayó que aún no tiene nada que decir sobre el incidente. Además, fue preguntado por este incidente en el día de hoy y si pues esto ameritaba la activación del artículo número 5 de la OTAN sobre la seguridad colectiva. El portavoz del Departamento de la Defensa del Norte, Pat Ryder, dijo que no hay que especular o entrar en hipótesis en lo que respecta a los compromisos de seguridad y con el artículo 5 han sido muy claros que van a defender cada pulgada del territorio de la OTAN, pero no se aventuran en estos momentos a decir algo sobre lo que ha ocurrido allí en Polonia. Los medios eslavos... Recuerdan que los tratados de la OTAN establecen que los países miembros consideran que un ataque armado contra uno o más de ellos en Europa o América del Norte sería considerado una arremetida contra todo el bloque. Por su parte, lo último que se sabe es que el presidente polaco Andrés Duda sostuvo una charla con Joe Biden, además habló con el secretario general de la OTAN, Jane Stoltenberg, con quien discutió acerca de la eventual aplicación del artículo 4 de la OTAN y esta disposición establece que las partes van a consultar cuando a juicio cualquiera de ellas, eh, teniendo en cuenta la inseguridad del territorio, la independencia política o la seguridad para alguna de ellas se vea amenazada como pues inminentemente ha ocurrido, cosa que está negando la parte rusa. Y la pregunta que surge es la siguiente. ¿Hubo un ataque verdadero a territorio polaco que se puede considerar como un error de cálculo por parte de las fuerzas rusas? ¿O aquí estamos detrás de un ataque de falsa bandera que quieren inundarle a Rusia esta acción para escalar la situación, escalar el conflicto en la región? Por favor, espero sus comentarios en la cajita de respuestas. Los invito a que se queden a toda la... Eh, parte informativa en el segmento de hoy noticioso que traemos aquí en Noticias de Última Hora. Hola, saludo cordial para todos y bienvenidos a un nuevo video informativo para hoy. Sucedió hace pocas horas cuando se activó la alarma aérea en todo el país del presidente Zelensky. Ayer el ejército de Rusia lanzó una ofensiva con misiles de crucero J-101 lanzados desde bombarderos Tu-95 incluyendo su capital Kiev. Todo indica que han sido puntos cruciales los impactados por la contraofensiva rusa. Este martes se ha registrado el lanzamiento masivo de contra el territorio de Ucrania, incluido la capital Kiev. Se reportan que la remetida fue contra la infraestructura crítica. Provocaron cortes de electricidad en una serie de ciudades y regiones. Canales locales de Telegram publican imágenes, así como de una densa humareda, que se eleva sobre el lugar de la explosión en Kiev. Supuestamente se habla que, según medios de dado, fue dirigido contra infraestructura militar. Además, se informan de varias... En la región capitalina se habla según había pro el estado mayor general de las Fuerzas Armadas de Ucrania habría sido afectado por el impacto directo de un misil de crucero. Se habla que en esta ocasión al parecer ningún sistema de defensa aéreo de Ucrania pudo detectar o pudo impactar los misiles que iban contra diferentes objetivos en el país ucraniano en las últimas horas se sabe que por el momento aún no ha confirmado el gobierno ucraniano la información pero lo está emitiendo el diario avia.pro los residentes locales se informan en el área donde está esta infraestructura donde se ha elevado un humo a alta distancia y allí hay una conflagración. El comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no se pronuncia sobre esta información que están emitiendo diferentes cuentas en Telegram. Todo indicaría que en el momento del impacto hay evidencia de que se llevaba a cabo una reunión en esa sede en la que podrían participar oficiales extranjeros de alto rango el ejército ruso frustró una de las ofensivas de las fuerzas armadas de Ucrania en esbatovo en donde destruyeron un almacén de combustible para equipos ucranianos utilizando vehículos aéreos no tripulados esta información retrasó el inicio de la ofensiva de las tropas ucranianas sobre esbatovo durante al menos una semana hasta la llegada de un nuevo lote de combustible y lubricantes para las fuerzas de Zelensky se sabe que también en las últimas horas se reporta la liberación en donde también han habido fuertes combates desde Pavlovka y en el avance hacia otros asentamientos por parte de la Federación. Esto ha dicho el representante del Ministerio de la Defensa, Igor Konachinkov. Durante los combates por Pavlovka, las tropas rusas eliminaron hasta 1.400 militares ucranianos, dos aviones Su-25 de la Fuerza Aérea de Ucrania, un helicóptero Mi-8, 12 tanques, 27 vehículos de combate de infantería y hasta 30 otros vehículos blindados de combate. Eran las declaraciones que entregaba el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, Igor Konashenko infantería y hasta 30 otros vehículos blindados de combate. Además, fueron destruidas seis armas de artillería, incluyendo dos obús. Se reporta a través del diario Avia.pro que un oficial de alto rango del SAT británico fue eliminado en las últimas horas durante un fuerte enfrentamiento con el ejército ruso en Bakhmut, información que según había punto pro está siendo entregada por los recursos de información ucranianos. El ex oficial de las fuerzas especiales británicas SAD, fue alcanzado por el fuego de artillería en la dirección de Bakhmut, mientras que varios de sus colaboradores también cayeron con él. Aún no se han establecido las identificaciones. Para expertos y analistas, este es un punto que puede aumentar las tensiones entre el Kremlin y el Reino Unido en el contexto de que es una prueba más de que el Reino Unido sí está de lleno e involucrado en el conflicto apoyando militarmente a Ucrania. Mía. Fue muy duro el cruce de palabras que se ha presentado en las últimas horas en medio de lo que es la celebración de la cumbre del G20 a la cual no asiste el presidente de Rusia Vladimir los pongo en contexto de lo que ha acontecido recientemente El funcionario del Kremlin acusa al norte de haber sido el culpable De iniciar todo lo que está pasando en el territorio controlado por el actor presidente en Kiev Lavrov ha pedido a la administración occidental disciplinar al líder en Ucrania Para buscar una mesa de negociaciones En cuanto a los informes de que supuestamente los estadounidenses están preparando negociaciones Estos rumores se parecen constantemente Y luego desaparecen con la misma fuerza Ya no estamos en acción a esto. Queremos ver evidencias concretas de que Occidente está seriamente interesado en disciplinar a Zelensky y en hacerle entender que esto no puede continuar, que esto no es de interés para el pueblo ucraniano ni para él mismo. De acuerdo a lo que ha dicho el ministro de Exteriores el bloque europeo y la OTAN participan desde hace tiempo en un híbrida contra la Federación por medio del envío de equipos, el reabastecimiento así como el entrenamiento de las tropas para Kiev, mientras que por otro lado se señala al norte de estar involucrado proporcionando datos de inteligencia y participando en la señalización de objetivos contra el ejército de la Federación. Estas fueron parte de las declaraciones entregadas a los medios de la por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov.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 entre estas dos naciones eslavas. Según el presidente Zelensky, tiene una propuesta de 10 puntos que expuso para poder llegar a una mesa de negociación con la Federación. Fue una de las primeras intervenciones en la que está pidiendo la retirada total de las tropas de la Federación de todo el territorio ucraniano, incluidos los territorios anexados por el ejército ruso. Escuchen ustedes mismos las declaraciones. No vamos a dar a Rusia la oportunidad de tomar un respiro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 no vemos que estén completamente comprometidos en conseguir acceso a los campos de prisioneros donde los cautivos ucranianos y los presos políticos están retenidos. Aquí vuelvo con el ministro Larrop, que estuvo presente en el G20 en Bali, allí en Indonesia, que escuchó al presidente de Ucrania respecto a la posición y a los requisitos que tiene Ucrania para poder llegar a una mesa de negociación. Dijo que la exigencia presentada es poco realista y advirtió que mientras más se demore en sentarse a negociar, peores serán las circunstancias que encuentre para poder hacerlo. Allí hubo una situación muy tensa entre las delegaciones del Norte y la Federación, pues allí los países antirrusos señalaban a la Federación de haber contra Ucrania sin justificación y se defendió diciendo que se sale de la realidad, esto dijo el funcionario bueno, en los últimos días muchos medios han especulado sobre una inminente búsqueda de una mesa de negociaciones entre el norte y la federación respecto a este tema en la rueda de prensa entregada por Lavrov dijo que este tipo de información ya es recurrente pero que no hay evidencias sustanciales de que pueda producirse una mesa de negociaciones ahora entre las partes, estas fueron sus palabras a los medios bueno, pero allí se notó fuerte apoyo por parte de la delegación de China a la federación en el contexto de que hay mucha presión de los países occidentales para excluir a Rusia del G-20 y de otras plataformas internacionales en respuesta a la invasión a suelo ucraniano u operación militar especial. Fue el mismo ministro de Relaciones Exteriores que puso a los integrantes a no excluir a la federación de este tipo de eventos que escuchen ustedes mismos fue lo que dijo en la cumbre del G-20. Nos gustaría señalar el valioso papel de Rusia en el formato del G20. Nos gustaría señalar el valioso papel de Rusia en el formato del G20 y dentro de otras plataformas internacionales. Creemos que nadie tiene la facultad de quitarle el derecho racional a la parte rusa en el marco de los formatos multilaterales. Vamos a avanzar con más información amigos de nuestro canal y póngale atención a este dato que les traigo ahora. Como ustedes ya conocen, la segunda exchange más grande del mundo que trabaja las criptomonedas se declaró en quiebra según las leyes en Estados Unidos. El cofundador y CEO de la compañía renunció según las estimaciones, esta empresa de criptoactivos pasó de tener una liquidez de 32 mil millones de dólares a pasar a la quiebra. Y tal parece Binance, que es una de las más fuertes, es una de las, bueno, que ha tendido la mano para comprar a Exchange FTX para darle la esperanza de solucionar los problemas que ahora tiene. Aunque nadie compra un negocio para arreglar los problemas de otros. Esto está por verse y ya les cuento por qué. Lo cierto es que me voy a remitir a algo que he visto en canales independientes que me parece que sería bueno darlo a conocer aunque no hay datos reales o investigaciones de entes judiciales que conlleven a ratificar esto que está sacando a relucir un diario norteamericano que se llama thegetawaypundit.com aquí hay una revelación increíble sobre lo que presumiblemente pudiera haber más a fondo de esta quiebra que pone a rascarse a la cabeza a más de un inversionista y que puso sus ilusiones para poder conseguir unos pesos de más vía compra de criptoactivos luego de este impasse de FTX, muchas criptomonedas han comenzado a bajar el precio y por el momento hay mucho hermetismo sobre este tema, escuchen bien, aunque este informe no está realmente verificado este portal digital dice el colapso de FTX es uno de los mayores escándalos financieros del siglo XXI aquí nombra al final Seattle Times sobre una investigación que hizo referente al colapso de esta empresa, según esta investigación FTX al parecer era utilizado por el norte para enviar las ayudas y luego de ser limpias donadas, algunas de ellas eran enviadas a la campaña del líder en Washington, ustedes saben a quién me refiero se habla que era el FTX el segundo mejor donante de la campaña azul y aún no se especifica realmente cuál fue el monto donado a la campaña, wow qué corrupción y creemos que lo hemos visto todo, estos movimientos de el ex cofundador Sam Batman Fried ha sido catalogado como el Trump Loves según el Financial Times que manejó una gran cantidad de millones de dólares como donaciones a la campaña del actual presidente y por ahora presuntamente los medios ignoran este tipo de informaciones lo cierto es que hay algo detrás de todo esto muy grande y la crisis que se viene es total señores porque fue mucha gente la que también invirtió y los han dejado viendo un chispero se cree que la quiebra de esta exchange FTX la crisis económica va a ser peor que la del 2000 cuando se presentó la de Enron pero bueno aquí todo parece que los que se beneficiaron sería el actor y el líder del norte y esto no lo van a decir en los medios corporativos pues están sujetos a la información información del establishment, pero poco a poco irá saliendo este tipo de información porque tal parece es de unas magnitudes increíbles, inimaginables. Pero ustedes se imaginan si esta acción de llevar a la quiebra a FTX se hubiera dado antes de los comicios, otro gallo estuviera cantando. Y esto parece uno de los mayores de en la historia del país del sueño americano Sam Bankman-Fried era el consentido de las cumbres del elitismo del norte que todo indica estarían con las manos adentro de este enorme escándalo que sacude la economía de la USA ahora escuchen porque detrás de la quiebra se conocen informes que de por ejemplo el país de Canadá invirtió parte de sus pensiones para poder generar ganancias a su país a través de esta exchange con la compra de criptomonedas se habla de una inversión cercana a los 95 mil millones de dólares de los maestros que están a un pelo de perderse por la implosión de la exchange ftx para así decirlo. Hablamos también que está incluida BlackRock, también invirtió y está a punto de perder sus dinero, se habla unos 500 millones de dólares que habrían invertido, o sea que aquí hay mucho de qué cortar, porque aparte de ciudadanos del común, hay muchas empresas del norte que invirtieron y que pueden perder sus inversiones en esta empresa NFTX, lo que para los expertos podría conllevar a la recesión que comenzaría en el norte con este fraude financiero, que desde la crisis de Enron no se veía en el país norteamericano Que fue por unos 100 millones de dólares Y bueno, todo indica que por el momento Ya se van a abrir las investigaciones En contra de Sam Bankman-Fried Y al parecer se vienen Empresas que también podrían Estar con problemas o podrían presentar Quiebra o dejar de operar Según el portal Cointelgrap Una empresa llamada BlockFi Genesis Trading también tendrían Problemas, bueno, en realidad Hay revuelo en la red por el tema de las Inversiones en Bitcoin que ha hecho el presidente del Salvador Nayib Bukele, y que pudiera estar dentro de FTX y esto pues hace pocas horas también se aclaró que no es la empresa en la cual este país centroamericano o Nayib Bukele tiene las inversiones y que hubiera peligro de perderlas pero lo cierto es que hay actores de Hollywood, deportistas muy reconocidos que también están dentro de la lista de los inversores señoras y señores si bien es cierto esta es una nueva forma de generar ingresos al hacerlo se debe de hacer teniendo en cuenta los riesgos porque esto es algo volátil e impredecible sobre todo cuando son empresas que no conocen muy bien su recorrido y no las han investigado a fondo, el riesgo de ganar o de perder es igual, pero aquí estamos hablando que han jugado con los sueños de mucha gente previo a lo que son las fiestas de fin de año y sus reservas el dinero que quizás tenían para sus metas o las metas de muchas familias que se han esfumado, y lo peor es que nadie habla de cómo les van a responder ya se alistan las demandas en contra de Sam Bachman Fried, el hombre que bueno pidió un mea culpa, envió un mea culpa a sus inversores y la gente también está hablando por ejemplo que especularon con el tema de la pérdida de su dinero con Alameda Research que fue financiado con los dineros de los usuarios de FTX y que invertían su plata en otra empresa conocida como Voyager y que quebró tras sus inversiones en Terra, es decir una cadena, un dominó de colapsos financieros menores que dan con la caída de la segunda exchange más grande del mundo que para recuperarse FTX tendría que ser alivianada con una inyección alrededor de unos 9 mil millones de dólares pero por otro lado hay inconvenientes porque a esta hora las tasas o los costos que hay a través de las tasas de interés se suma a esos inconvenientes porque son muy altos para poder alivianarse alivianar ese colapso que sufrió de la noche a la mañana sería bastante alto el tema de las tasas de interés por parte de la FED pero otros informes hablan por ejemplo que pudiera haber un plan de Binance para eliminar a su competidor directo, lo cierto es que todo esto es un entramado de corrupción que ha pasado la factura al mundo cripto y que en estos momentos pues hay mucho hermetismo estimaciones dan cuenta que las supuestas donaciones de Sam Backman fried a la campaña demócrata sobrepasa los 50 millones de dólares. Se especula de un duro enfrentamiento a nivel comercial entre Binance y FTX en meses anteriores incluso que la misma Binance habría invertido cerca de 2 mil millones de dólares que luego lo retiró para quebrarle un brazo financiero a esta compañía y que de ahí surge la rivalidad que hay entre el CEO de Binance y el CEO o el ex CEO de eh, FTX, hablamos de Bankman Free. Aparece la opción de estar inmerso en el mundo de la política por parte del exeo Bankman Free, donde trata de influenciar un poco para crear a través del gobierno regulaciones que puedan afectar a sus competidores directos. Estamos hablando de Binance allá en el norte o directamente en Estamos hablando de Chen Pensao, quien es el CEO y propietario de esta firma. Quien se dice que está totalmente abierto a los negocios también con el gobierno de Xi Jinping. Pero bueno, lo cierto es que todo indica que en junio la empresa creada por Bankman Free, Alameda Research y que era alterna a FTX, en el tema de las inversiones a junio poseía un capital entre comillas de 14.600 millones de dólares activos, pero gran parte era porque era el token FTT emitido por FTX, lo que quiere decir que si este token bajaba de valor afectaba a los activos de la compañía de las dos, estamos hablando de FTX y Alameda Research y se verían en atrietos pues los activos que emite en una moneda que fue inventada emiten a través de esta compañía hermana de FTX, estamos hablando de Alameda Research, los activos no cuentan con una moneda fiduciaria, estamos hablando como un bitcoin o activos como el Ethereum y al parecer todo esto le habría dado paso a Binance a descubrirlo y a darlo a conocer a los usuarios del mercado, cosa que comenzó a pasar factura a FTX con estos anuncios que hizo el CEO de Binance con el fin de evitar daños a los competidores en el mercado en el caso de que se colapsara. Eh, el mercado a través del bitcoin o en el caso de que se presentara la situación que hay con FTX y la quiebra. Binance sabía que con esta información crearía temor entre los inversionistas y efectivamente tuvo su resultado que es la eliminación en el camino de FTX, su posterior quiebra. Todo porque se produjo una batalla entre estas dos grandes FTX y Binance con resultados desastrosos para FTX que en una de las declaraciones el CEO de Binance dijo ...que no está en contra de los competidores pero sí en contra de los que cabildean a sus espaldas toda esta problemática conllevó a los inversionistas a que comenzaran a retirar los dineros de FTX y de Alameda Research y ahí es donde se comenzaron a ver los problemas de liquidez de la compañía y que llevaría a declarar su bancarrota luego de ser suspendidos los depósitos y retiros de la compañía y luego de que esta compañía utilizó los recursos de los clientes en inversiones riesgosas que no fueron reportadas y aquí está otro dato especial que me parece no menos importante. Binance ofreció rescatar la empresa FTX. Luego de todo el escándalo, retira la oferta horas después. Porque sencillamente, lo había dicho al principio del video, los problemas que tiene FTX ahora son tan grandes que el precio para comprarla no se compara con los millones que necesitaría Binance para poder responderle a los clientes afectados. Ahora, la pregunta es, ¿van a investigar todos estos movimientos que se han dado a conocer Hablamos de los movimientos que hicieron con el líder del norte, las donaciones a Ucrania, las pensiones que fueron invertidas por parte de Canadá y que están a un pelo de perderse. ¿Qué va a pasar con las inversiones de Alameda Research con Voyager y los rescates que estaban programados? Por ahora nada se sabe, lo único que se ha comenzado es a investigar pues por parte de las autoridades en el norte. Y esperemos a ver qué resultados dan. Apunten que Crypto.com al parecer podría estar del pelo también para caer en un colapso. Pues antes de conocerse la quiebra de esta compañía. Habría invertido una gran cantidad de dinero en ella. Y seguro pues habrá noticias en las próximas horas. Bueno muchísima atención. Vamos a cerrar con esta noticia. La resolución de la Asamblea General sobre reparaciones para Kiev. Realmente trata de... Quedarse con los activos rusos es lo que está diciendo un diplomático ruso. El occidente está buscando cualquier excusa para avanzar y apropiarse de los activos rusos. Esta resolución servirá para encubrir sus acciones ilegales, comentó el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Poliansky. La resolución de la Asamblea General sobre reparaciones para Kiev realmente trata del robo de activos rusos. Los países occidentales intentan con la ayuda de la ONU, dar cierta apariencia de legitimidad ante los intentos de apropiarse en los activos indicó el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU Dmitry Poniansky. La Asamblea General este lunes aprobó la resolución en virtud de la cual Rusia puede ser considerada responsable del conflicto ucraniano y tendrá que pagar las reparaciones a este país. A favor de la resolución votaron 94, 14 en contra y algo para resaltar, 73 países se abstuvieron de hacerlo. El Consejo de Seguridad de la ONU no aprueba una resolución que pide investigar laboratorios biológicos en Estados Unidos pero sí hace esta resolución en este contexto, Poliansky comentó a RT que la solución es muy cuestionable. Desde el punto de vista del derecho internacional, algunos países occidentales han buscado cualquier excusa para avanzar y apropiarse de los activos rusos. Esta resolución sirve para encubrir acciones ilegales expresó tras la votación. Según el diplomático, las resoluciones tocaban la autoridad de la Asamblea General, ya que Occidente quiere prioridad a Ucrania y olvidarse de otros problemas. La esencia de la resolución no tiene que ver con Ucrania, se trata del robo de los Activos rusos, agregó el funcionario. El norte y otros países tocaban el sistema de relaciones internacionales. Este riesgo no debe ser subestimado. Su reinversión ha sido cuestionada por muchos países, concluyó Dmitry Poliansky luego de ser aprobada esta resolución en la Organización de las Naciones Unidas. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo.